labor desde hace ya bastantes años es la dirección de proyectos en, en entornos tecnológicos y sobre todo en los últimos años enfocados a la ciberseguridad. Bueno, los datos actualmente eh, dicen que las mujeres no nos dedicamos a la ciberseguridad, solamente un 11% de mujeres nos dedicamos a la ciberseguridad, pero la realidad es que eh, la proyección que tiene la ciberseguridad y la demanda de, de puestos de trabajo en ciberseguridad hará que sea eh, una labor de, también de las mujeres. ¿no?